Esta es la historia real Para que no la escuches de las bocas que no saben Ya, LIMS, Lims. Lims. Está en el Los compas que compran tabletas sin receta Tipos perdidos que saben dónde está la meta Y si ven la camioneta ninguno es deportista Pero a la hora de correr todos se vuelven atletas Es un pesca pesca y al que lo pescan mínimo cinco años de sentencia La calle es salvaje pero entiende el mensaje también es una ciencia El vandalismo se lleva que en la sangre se considera herencia. No llevo esa vida pero tampoco se me olvida Maniguano en cada cuadra prostituta en cada esquina camino por la ciudad sin dolor, en la tortilla Por eso se la considera la novena maravilla En la villa y la coronilla, en todo tipo de barrio Algunos por una lata de PCP Se vuelven sicarios Cuchillos de lata, puñalan con cristales que no sillanan ni yacta la ciudad Del olpita La calle cuenta Historias que la sociedad no acepta Solo nos queda una muerte discreta, la calle cuenta historias que la sociedad no acepta, solo nos queda una muerte discreta. Ni el producto ni la venta son como gen el mercado. Se soluciona con balas o abogados. Si delatas mueres, pero si no delatas, te delatan. Mira quién le das tu lealtad. O terminas arrestado. La calle no es el pedo, la confianza es el peligro. Siempre hay un pendejo con manopla o filo. Porque eso depende de qué Pokémon elijo. Ya no saben ir barbutos a veces. Hasta los corrijo. Mires para atrás y el otro mira para adelante. No olvides el pesca, pesca, no lo tocan al que más aguante. No te burles si no quieres que te pase. No es un aula, es una jaula recibiendo clases. No dejo un maestro de la vida para que no quede dudas. Mira para arriba, cada quien le cae lo que escupa. Disfruta la libertad que a veces te la quitan. Tengo veintitantos y, y sé que la vida pasa deprisa. La calle cuenta.